Pisces, ¿cómo estás? Me encanta que estés aquí en esta mañanita rica de este día. Bueno, mañanita porque es la hora en la que estoy haciendo este video para ti, con todo mi amor, con todo mi apapacho para ti. Piscis. la hora en la que tú lo veas es la hora perfecta. Así que, bienvenido, bienvenida a este espacio de Biosabiduría. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita, darle like. Sobre todo porque te tengo la maravillosa noticia. Este video viene completo para ti acerca de tu vibración general para el mes de noviembre. La vibración en el dinero y la vibración en relaciones, en el amor. ¿Ok, Piscis? Y esto es porque me voy a un entrenamiento espiritual en el que voy a amar sentirte cerca de mí. Saber que siempre estás presente. Nos vemos nuevamente en diciembre con esta información, esta sabiduría más fresquecita, calientita diríamos aquí en México para ti. Gracias por estar aquí, suscríbete en este momento al canal para que recibas las buenas noticias y vámonos Pisces con tu guía general del mes de noviembre. Y mira, quiero contarte que eh, noviembre al ser el mes número 11... Nos habla de una autoevaluación, de un equilibrio. Eh, para llegar a ese equilibrio, bueno, requerimos como hacer esta introspección, revisar que sí, que no nos funcionó durante esto. Este periodo que llevamos de 2019, ok. Es muy importante comentarte que la energía del mes para todos los seres del mundo es justamente de autoobservación en donde vamos a estar observando algunas áreas importantes en nuestra vida que hay que poner atención en, la, en el ámbito espiritual. Nosotros le llamamos sombras y no porque sea algo negativo, sino porque son las formas en las que tú estás remembrando, tú estás eh, caminando por este sendero de la vida y que es muy importante que pongas atención en ellas, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que te dicen los arcángeles en este momento. Y déjame comentarte que te acompaña el arcángel Raciel en este mes. Hazte amigo amiga de este maravilloso arcángel. Está encantado, enamoradísimo de ti. Ese amor genuino, amor incondicional que los ángeles y ese poder superior en el que tú creas... Nos comparten día con día Sale, vamos a ver Cómo estás en tu vibración general Tienes el arroyo Mágico El desierto seco Ahorita te lo desglosamos Te vamos a hablar el detalle Mira, esta carta es muy buena El, el palacio dorado En este momento te voy a hablar También de tus resistencias Cuáles han sido Esas resistencias que es importante empieces a... o continúes, si es que ya las estás trabajando, continúes eh, sanando por ahí para que esta, este ciclo 2019, bueno, estés empezando a prepararte con un cierre maravilloso. A ver, vamos a ver. En tu presente, Pisces, pareciera que hay un poco de... De ganas de salir de la rutina, Piscis, sin embargo, como que de repente le haces un poquito más caso a tu deber ser, a tu a tu parte moralista. Y cuando le haces caso a esa parte moralista, lo único que sucede es que de repente se nos... Como que se nos estancan todos los procesos o todas las partes de nuestra vida en las que queremos avanzar. Cuando esta carta aparece boca abajo... Eh, significa que posiblemente estés sintiendo que estás nadando como en contracorriente, ¿no? como, como si te viniera un cúmulo de situaciones y de, de experiencias que pareciera que tienes que forzarte y que pasar y, y pareciera una lucha, no. Sin embargo, aquí te están comentando los arcángeles. Raciel te comenta que todas estas situaciones que estás viviendo y que se están presentando en tu vida durante el mes de noviembre, son para que auto observes, como te decía al inicio, ok, con esta carta te lo refuerzan, de repente hay momentos en los que el esfuerzo y la, como esta simple fuerza que de repente pones de voluntad, te dan como resultado buenos, eh, buenas puertas abiertas, buenos negocios, buenos proyectos, buenas relaciones, Ok, Solo que en este momento Pisces pareciera que esto no está sucediendo Y te dicen no dejes de confiar De hecho estos momentos es cuando tu fuerza de voluntad, tu fe, tu confianza Son como las llaves mágicas para que este mes puedas eh, sanar por completo O puedas continuar sanando tu camino Ok, No forces nada, trata de no forzar nada eh, lo mejor que puede suceder en este mes es que así como vayan llegando las experiencias que se presentan en tu vida las vayas dejando que sucedan sobre todo porque si es un mes en el que se requiere como hacer esta autoevaluación o esta introspección sobre lo que sí y no se ha cumplido en tu vida de acuerdo a tus intenciones y tu voluntad y tus deseos durante 2019 <coughs> es muy importante que solo observes ok eh, Tienes también el desierto seco de cabeza. En este sentido, es muy importante que no forces las situaciones. Aquí te lo vienen eh, como respaldando con esta carta. En este momento, lo que se te sugiere es que tomes como esta posición en la que solamente estás observando y te conviertes en resiliente. Es decir... En esta imagen puedes ver que hay vegetación verde y que aun cuando existen situaciones que parecieran complicadas para la vegetación, para, para estos cactus, en donde el sol es insoportable, no hay agua suficiente, se encuentra como muy aislado, se mantiene fuerte, se mantiene vivo porque sabe que dentro de sí está el líquido vital, ¿no? Como que tiene esta reserva de agua que le permite eh, surcar y que le permite permanecer de pie ante cualquier circunstancia de la vida. Así hoy te lo explican a típicis. En esta historia pequeña que te acabo de contar, así te piden que comprendas y que confíes que esa fuerza interna, ese poder interno, el verdadero valor, está dentro de ti. Okay, entonces todo lo que va a suceder a tu alrededor, lo que está sucediendo, solamente te lleva a comprender que esa fortaleza nadie te la va a quitar y sobre todo que tienes también esta oportunidad de incrementar y dejar salir ese brillo de tu alma, ese brillo de tu fuerza interna, ¿sale? Muy importante que... No dudes de la abundancia que ya tienes. Si por ahí también se te está, ahorita lo vamos a ver en la parte del dinero, pero si hay algún momento o alguna etapa en tu vida en la que sientes que también se está como estancando un poco la parte económica, te invitan a comprender, primero a observar qué es lo que sí posees, ¿ok? ¿Qué es lo que sí hay hoy en tu vida? Hay casa, hay trabajo, hay dinero, hay amistades, ¿no? Como estos ejemplos, porque Porque cuando aparece el Palacio Dorado, pareciera que estás dudando de lo que posees Y te estuvieses como lamentando, como culpando de lo que por hoy no hay en tu vida O lo que pudo haberse ido de tu vida Entonces te dicen, es muy importante que comprendas que cuando algo se va o se mueve de tu vida es importante que así haya sucedido porque de esa manera haces espacio para recibir cosas nuevas, circunstancias, experiencias, personas nuevas, ¿ok? Lleva un proceso para que estas personas nuevas lleguen, sin embargo, se van a tardar más si tú estás con las manos llenas, es por eso que hay movimiento constante en la vida de los seres humanos, Piscis. Aquí lo que te invitan es, primero, reconoce que, Aun cuando pareciera que cosas se fueron, cosas o personas se movieron, posees mucho más de lo que tu mente te dice que hay o que no hay. Se reconoce la abundancia, por un lado. Por otro lado, es muy importante que en esta autoobservación que te piden, también revises aquellos eh, dones, aquellos sueños que has olvidado por decisión propia. Es decir... Primero, dejarte de hacer víctima o creer que eres una víctima. No eres víctima de nadie, eso no existe, solamente está en tu mente y esa idea eh, refuerza como, como tu decisión de no moverte, de estar en un lugar cómodo cómoda y entonces a, al estar en un lugar cómodo cómoda en tu creencia, en una ilusión de lo que podría ser la comodidad, pues de repente tiendes como que a buscar dónde o a quiénes colgar tus tus sentimientos de culpa o dónde aventar la responsabilidad de tu vida para que tú no requieras tomarla, ¿no? Sin embargo, hoy te dicen, Piscis en noviembre es muy importante que la primera decisión que tomes, que será la más importante de tu vida, es justamente hacerte responsable de tu vida, como tomar el timón, como decir, a ver, este es mi barco. ¿Qué es lo que sí estoy haciendo? ¿Qué es lo que no estoy haciendo? ¿Me está encantando lo que vivo? Sí, ok. No me está encantando, pues hay que mejorarle. ¿ok? Cambia la energía en la que estás vibrando si es que hay ah, un poco de estancamiento. Porque todo va adentro hacia afuera. Si vibras y piensas que eres escaso, que no puedes, que no hay poder, que no confías en ti, pues bueno, tus manifestaciones hacia afuera serán esas que representen o refuercen tus creencias, ¿sale? Entonces creo que aquí lo que es muy importante que tomes nota es qué estoy pensando, qué estoy sintiendo y hablando acerca de mí mismo, de mí misma, ¿sale? Estoy en tu presente. Ahora, ¿por qué te dicen esto? En tus resistencias tienes eh, el campo de los sueños y este campo de los sueños pareciera que tienes muchas ganas de generar un nuevo proyecto de tomar como algún área creativa posiblemente tenga mucho que ver con la parte artística ¿por qué? porque a través de la parte artística Pisces sobre todo porque eres un, un, un signo muy sensible a través de esta parte artística tú puedes explotar esa creatividad puedes sacar tu verdadero yo, tu esencia de hecho sería una muy buena forma en la que también empieces como a sanar aquellas... Eh, situaciones que aún sientes que duelen, ¿sale? No te resistas a esa creatividad, a esos sueños, a esas ideas que están albergadas en tu interior y que sería muy buen momento, sobre todo en este mes que ya nos preparamos para las fiestas de fin de año, que ya nos estamos preparando para... Eh, una, para los regalos, para la fiesta, para la celebración, ¿sabes? Entonces es muy importante que, que si tú tienes esta afinidad con la parte artística Empieces, empieces a tomar una clasecita, pruebes qué si sí te gusta, qué no te encanta Y sobre eso vayas eh, despertando ese lado creativo que tienes bastante, bastante bueno, Piscis Ahora... Esto te lo comentan en cuanto a esta parte creativa y tus sueños, porque porque te has resistido justamente a reconocerte en ese sentido. Como decimos por ahí, estás todavía metido en un closet o en una cajita en la que te asusta asomarte, o sea, medio te asomas pero como no alcanzas a ver todo por esa, esas ganas de seguir escondido, pues no te permites disfrutar la vida, sientes que estás en otro lado y andas picoteando por todos lados en el sentido de encontrar realmente qué es lo que te encanta, pero te estás yendo más como por el deber ser. Esta carta del hogar que tienes hoy de cabeza, nos dice que eh, posiblemente estés como... Queriendo salirte de ese sistema que ya no te está funcionando Sistema de vida Como en el sistema del deber ser, del tengo que De me debo de portar de cierta forma Tengo que vestir con estas formas Y tu vida te está diciendo No, no, no, espérame, vámonos a, la, a pachanguear Vístete de esta forma Vámonos a bailar, a cantar, a nadar, ¿sabes? Sin embargo, ante estas este posible desequilibrio que sientes entre tus verdaderos deseos y lo que allá afuera la gente te dice que es lo que deberías hacer, te encuentras en un punto en el que en este mes, Piscis sí o sí requieres decidir. Tomar decisiones es muy importante para que puedas volver a casa. Casa está ahí donde se encuentra en tu corazón, donde se encuentran tus deseos. Esa es tu verdadera casa. Ese es tu verdadero hogar. Hazte caso. Ahora, evita tener un poco de exigencia justamente por, por toda esta parte en que te encuentras como en, un, en una balanza que está como para arriba, para abajo, se encuentra así constantemente, sube, baja, sube, baja. Ante esa situación tiendes a exigirte ser de una manera, como, como si quisieras ya quitar todo eso y entonces que sea de esta forma. En este momento te dicen que no es un buen momento para ser exigente. En la vida lo único que tienes que hacer es disfrutar el camino, ¿ok? Hay detalles en los que te fijas muchísimo y son detalles en los que te dice tu mente que tienes que ser perfecto, perfecta. El perfecto papá, la perfecta mamá, el perfecto doctor, eh, la perfecta profesionista, el empresario perfecto y millonario, la empresaria o la emprendedora eh, superpoderosa, sale eso todo eso son ideas de tu ego, son ideas de tu mente que te que son reflejadas a través del miedo. Miedo a pertenecer, miedo eh, o orgullo también. Puede ser que aquí te esté moviendo mucho el orgullo últimamente, Pisces, en el sentido de quiero que vean que sí puedo, quiero que vean que soy chingón, chingona, como decimos aquí en México. Eh, quiero que la gente se dé cuenta que tengo muchas cosas y sin embargo en tu interior te has estado sintiendo vacío o vacía. ¿Ok? Has estado muy enfocado, enfocada en el afuera. Hoy te piden que no te resistas a enfocarte en el adentro, en tu interior, en tus verdaderos deseos. ¿Sale? Vamos a ver cómo andas en el dinero. ¿Cuál es la guía que vamos a darle a Pisces en noviembre de 2019? En referencia a la parte del dinero. Pisces, dinero, 2019, noviembre Me encanta sentirte cerca, Pisces Tengo varios amigos, amigas que son de tu signo Y la verdad es que los amo, los amo con todo mi corazón Me encanta su energía, me encanta su autenticidad Me encanta, me encantan Los amo Así que te amo, energía, Pisces, también a ti Ok, vamos a ver, en el dinero tienes la carta de la soledad, tienes los duendes y tienes el equilibrio hacia abajo. Fíjate bien qué es lo que está sucediendo aquí, Pisces. Me piden sacar tres cartas más, ahorita las vamos a sacar, solamente quiero iniciar con estas. A ver, es el momento de que evalúes realmente tus resistencias a brillar. Puesto que en este momento la economía pareciera esta, estar en un estancamiento Porque tú mismo, tú misma no estás satisfecho En el lugar o en la forma en la que te estás generando los ingresos Si hay cierto estancamiento, Piscis Es porque has estado pensando tanto las cosas Los duendes se refieren a todos aquellos pensamientos limitantes Que se generan en tu mente y que justamente Te estancan en cualquier área de tu vida Y ahorita en la parte de los Negocios, del dinero De, de, de la parte material Que tú estás como Generando Tienes agua eh, Pareciera que te sientes un poco Como frustrado Frustrada Porque no se están dando las cosas Como te encantaría que se dieran Sin embargo la clave aquí es ¿Realmente estás en el lugar que quieres estar? ¿O realmente estás generando aquellos negocios que sí te llenan? Porque posiblemente si eres un empresario o emprendedor de repente ya te diste cuenta que ese negocio en el que creíste que podría haber algún ingreso o podría darte esta libertad financiera de repente no es lo que sí quieres. Okay, y si es eso, este es un muy buen momento. Este mes es un muy buen momento para que le metas creatividad. Si tú decides seguirte por esa línea, entonces ábrete a la creatividad, ábrete a la parte eh, sensible, a la parte que a la gente le gusta en el sentido de colores, vida, alegría sales eso, eso, eso sí lo puedes poner en tu negocio, sea cual sea el negocio, la creatividad siempre te va a dar un plus. Ahora, si te dedicas a las ventas, eh, en todos los negocios, en todo, todas las personas siempre nos estamos vendiendo. Siempre queremos dar como esta mejor cara, el mejor producto, mi mejor esfuerzo en el trabajo... Te recomiendo que si puedes, empieces a tomar algunas clases sobre ventas. ¿Por qué? Ventas desde, desde el sentido conecta con la gente. ¿Sale? Empieza a buscarte. ¿Cómo vender conectando con la gente? Se me ocurre. ¿Por qué? porque de esa manera te darás cuenta cómo se van a cómo, en qué es lo que se está estancando tu parte profesional, y no importa si te estás dedicando a como empleado en, o empleada en una empresa. Lo importante es cómo estás conectando con la gente. Desde el miedo a no tener, el miedo a perder, el miedo a, a no pertenecer o el miedo a fracasar, que posiblemente son los pensamientos que has estado albergando en tu, en tu mente en estos últimos días y que pueden presentarse todo este mes de noviembre. Porque en esta evaluación vienen las máscaras en general, ¿no? Como vienen como nuestras sombras, como te decía en un inicio, y no es malo que veas las sombras. De hecho, alégrate si las puedes ver y si las puedes identificar, porque ahí te darás cuenta los puntos de acción también en los negocios. Esto te va a llevar al equilibrio Sin embargo, hoy te sientes en desequilibrio Justamente por estas dudas que has estado albergando ¿Sale? De ti depende que esta carta en su momento ¿No? Como energéticamente se haga derechita este, Te diga, ahora sí mi Pisces Ya nos equilibramos Ahora sí el barco está flotando de manera adecuada en estas aguas Pisces, tienes todo para hacerlo Vamos a sacar tus tres cartas que me pidieron sobre el dinero Como para los consejos Toma nota de los consejos Hazte amigo de tu arcángel Porque te va a llevar a través de imágenes, videos, información Hacia esa verdad que realmente quiere tu alma A la verdad te va a llevar No a la realidad La realidad es la que te estás creando tú en este momento La verdad es totalmente diferente. Y de ti depende cómo llegar a ella, ¿vale? Vamos a ver. Te regalan, abierto de par en par, el talismán de cabeza. Y te regalan la guarida del dragón de cabeza. Las tres están de cabeza. Y este sentido es muy importante, Pisces. Primero. Haz esta evaluación general en tu vida. Segundo. Revisa qué partes creativas sí puedes implementar en la forma en la que estés generando tus ingresos. ¿Ok? Creatividad, colores, vida, tecnología, eh, videos, eh, muéstrale a la gente quién eres. ¿Sale? Luego, tienes abierto de par en par de cabeza. Quiere decir que posiblemente te estés cerrando a nuevas ideas. Ábrete a nuevas ideas. A través de la tecnología Pisces tienes una infinidad de posibilidades de mostrarle al mundo tu creatividad y de mostrarle al mundo tu eh, esencia, tu brillo, tu jovialidad, tu pasión, tus ganas de abrazar al mundo mostrándoles quién eres y por qué no generar un ingreso para ti. Tienes también el talismán de cabeza. Pareciera que... En este, en este mes de noviembre, sobre todo porque es el mes de la autoevaluación, pareciera que vas a sentir que no tienes como un camino fijo o un camino definido para seguir. Hoy te dicen, es normal, no te nos espantes, Piscis. De hecho, solamente observa, observa tus opciones que se te van a estar presentando y sobre eso toma conciencia de quién realmente quieres ser. Okay, no te resistas a esos sueños, a esos mensajes que te van a llegar Para que entonces sobre eso empieces a accionar Y eso lo puedes aplicar desde el momento que tú lo decidas En esa forma en la que generas ingresos Sale, No te vayas con la idea o no te quedes con la idea de Ah, bueno, nada más aplica para empresarios O, ah, bueno, nada más aplica para empleados No, aplica en cualquier sentido Ahora, puede ser que tengas esas ganas ante este sentido de incertidumbre, como de esconderte, como de huir, como de meterte a una cueva y no salir hasta que pase la tempestad. En este momento no es un buen momento de esconderse, Piscis. Ok, entonces te decían en un inicio, agarra al toro por los cuernos, como decimos aquí en México. Agarra el timón, el volante de tu auto, que es tu vida, y entonces empieza a dirigirte hacia la paz, hacia lo que realmente te genera esta pasión por la vida. ¿Sale? Eso, eso aplica mucho en la parte del dinero Vamos a ver cómo están tus relaciones Relaciones para Pisces, el amor para Pisces En noviembre de 2019 Ay, Pisces, me encantó tu energía La siento como... Como emocionada, no sé si emocionada Como meditativa, pero... Te siento como con esas ganas de sí ya salir y eso está maravilloso. Por eso amo esas energías de Pisces porque son como de esas que te inspiran a seguir y seguir y seguir y tú no te quedas atrás. La invocación mágica, qué maravilloso. Ok, mira, en tus relaciones, ante todo este movimiento que se va a dar en este mes, es importante que le hagas en relaciones realmente te hagas caso en lo que realmente siente, en, sientes en tu corazoncito. Sea en el tema pareja, familia, amigos o eh, relaciones con socios, porque al final esto esta guía general de relaciones, del amor, también incluye eh, los, a los socios. Sé tú mismo, sé tú misma. Así como, como esta imagen de esta hada, de esta chica que parecía que está recibiendo un respiro Como inspirando este amor por la vida y dejando salir su, su esencia, su apapacho, su pasión por la vida Es importante que te permitas expresarte Pisces ¿Por qué? Porque puede llegar un momento en el que sientas que estás también un poquito atorado en tus relaciones Eso tiene mucho que ver porque te guardas no Como que de repente los seres humanos Aprendimos o, o creímos que No habría que mostrar esas emociones Porque po nos muestra vulnerables La verdad, Pisces, es que Mostrarte como eres te va a generar Un sentido de libertad impresionante En estos momentos Así que es como si fueras a sacar Tus mejores regalos para diciembre Los sacas desde ahorita, desde tu corazón Y entonces simplemente eres ¿Ok? Ahora, te piden también que al momento de tú expresar tus emociones, tus sentimientos, sea la cual, sean las que sean, ¿eh? ¿ok? comprendas que no hay que poner expectativas, es decir, ¡ay, yo, mujer, piscis, te amo, hombre, piscis! Y por dentro, pero dime por favor que me amas si no me voy a resentir. Esa es una expectativa. Aguas con eso, no tengas expectativas. ¿Por porque, porque las expectativas vienen del ego. Vienen de un sentimiento de miedo al rechazo. Y en realidad, si nos vamos más a la raíz, podría ser que tú mismo tú misma te estés autorrechazando. rechazando ¿Ok? Entonces, quita esas expectativas. Es como cuando llegas y eres niño, eres bebé, pues lo único que no sabes nada. Apenas vienes a aprender qué es sentir, qué es caminar, qué es llorar, qué es comer, ¿ok? Entonces en este momento, noviembre, es muy bueno para que actúes como si fueras un bebé recién nacido, en este sentido del amor. A ver, vamos a ver qué se siente besuquear a mi pareja por todos lados. O vamos a ver qué se siente invitarle la comida a mi socio. Vamos a ver, ¿sabes? como este descubrimiento, ¿por qué? Porque en relaciones tienes también hacia lo desconocido, y esto justamente será el resultado. Es decir, si tú actúas como si fueras nuevo en la vida... Te darás cuenta también de, primero, cuál es tu forma de amar, de recibir amor, de entregar amor, cariño, respeto, de expresarte, de sentir la tristeza, de sentir el enojo. Es como si estuvieras en, en este modo de experimentación, Piscis permítete vivir eso. Muchas felicidades, recuerda... ¡Ay, espérame! Se me va tu último mensaje de tus arcángeles. Mira, ya me andaba yo comiendo tu mensaje que es tan maravilloso. Los videos han estado maravillosos en este mes. ¿Por qué no entregarte tu mensaje? Mira, tienes el espíritu del lugar y con esto te dicen tus arcángeles. Pisces, es momento de sí o sí hacerte caso. Deja salir los deseos de tu alma. Nosotros estamos acompañándote todos los días momento a momento y lo único que te pedimos es que nos abras las puertas para ayudarte. Nos puedes pedir ayuda de manera mental, de manera verbal, de manera... Eh, sensible, Es decir, desde tu corazón Puedes decir, les abro las puertas para que me guíen, para que me ayuden Ahora Pisces también me, me dicen Si tú por hoy sientes que no crees en nosotros Puedes pedirle la ayuda a aquello en lo que tú sí creas ¿Por qué? Porque no estás obligado obligada a creer en algo en específico Al final, en el universo, en el mundo espiritual Siempre, siempre estamos al pendiente de ti Gracias Piscis por estar aquí, te deseo lo mejor de lo mejor en este mes de noviembre, recuerda suscribirte, darle like, activar la campanita, nos vemos en diciembre, te amo con todo mi amor, te apapacho, te abrazo, te estrujo entre mis brazos, nos vemos en diciembre, gracias.